Hola, buenas tardes. Eh, Hoy os explicaré eh, cómo puedo gestionar los el dia... diagnósticos desde la pestaña de Tascas Pandens. ¿Para qué me de dedicar un temps a ¿Qué tipo de, de trabajo? Porque qué me ayuda a reorganizar una mica de historias de la MEVA UVA? Y a mes a mes decidiré qué pasará a la MEVA Salud y a la historia clínica compartida. Desde la página principal, donde tenim la agenda, cliqué en tasques Tascas Pandens y entraré directamente a esta pantalla. On tenim aquesta, la, darrera, la darrera icona que ens han puesto amb una flecheta que fa forma d'angle de color blau, que és la de gestió dels diagnósticos Clicarem aquí sobre i ens apareixerà aquesta pantalla amb moltes dades. Aquesta és la que me tendré una miqueta més. Aquí a la esquerra teniu eh, la etiqueta que posa suspita. Aquí ah, aparecerán todos los diagnósticos que se a la uva a suspita. Me indicará a mes a mes la cantidad de cada Per Por ejemplo, con artrosis, un total de, 8, de 8 pacientes que están en suspita. Eh, espero calcani, alcancen 3. Es Podrás gestionar desde las pestañas que están a la dreta, que sería confirmar aquesta sospita. suspita pasará qué problema a inactivo o pasivo, resolverá el problema de salud o mantendrá a qué está suspita. Sempre a la part dreta se explicará a las tres pestañas eh, qué pasará cuando mmm, a la data máxima, que sería el 30 de juliol. Doncs en aquest cas a la primera de suspita, si no fem res, se confirmaran els diagnòstics automàticament. Tots els que n'hi han a aquesta pantalla. Aquí esta pantalla es dividáis en dos: la par de dalt que sería para trabajar en bloc, en bloc para diagnóstico, o sea sigui, que trabajaría todas las gonartrosis juntas, todas las MAPOX juntas, y gestionaría las etiquetas que tenían a la dreta. O también podría hacerlo independientemente, a la par inferior, on tenint, en aquel caso las 8 gonartrosis de la meva uva, una a sobre de la otra. A la segona pestanya, eh, posa a Llavors aquí apareixeran los problemes de salut que tenen una caducitat. I la tercera ha la pestanya que posa canvi de codificació, que son un canvi de codi del que està actualment a un codi nou, que algunas de les vegades es podrem acceptar i altres que no tenen mol a veure, doncs haurien de fer el canvi oportú. Bé, estem a la segona, segona pestaña, que es la extinció. Aquí una sèrie de extinción. Aquí aparece una serie de problemas de salud. En primer lugar, yo tengo la disposición para mejorar la gestión de la propia salud y tendría un total de 8 pacients que, a data 30 del set, se automàticament automáticamente diagnòstics. si no hago res a aquesta esta pantalla. les opcions que tenim serían entonces pasa aquel este problema a inactivo o pasivo, que sería un problema que més andaban, a podría reactivar. Podría resolver el problema si yo creo que para que esta causa ya el paciente en principio no turnara no la consulta. O tregua la extinción para que aquel este problema de la salud continúe a condicionar si problemas. A mes a mes, entre mitj de les dues de tenemos tenim un texta de color vermell on m'indica la data de la darrera extracció de dades, que en aquest cas, d'aquesta pantalla ha sigut el 24 de abril del 16. B. la tercera etiqueta, que es la que he comentat de canvi de codificació, eh, surtirían los els problemes de salut tal com las animara a la estat en que estaría, como activo o como pasivo, la A y la P, y en qué diagnóstico, en qué diagnóstic, codificación se evolucionaría si no fembré. Y ya vos también, si pasaría a pasivo o activo, o sea, siendo sigui, de una cuenta de las P y las A. También matéis que las otras dues pestañas. Ens dirá el total de cada problema de salud, en aquest cas, caso problemas relacionados amb el consum de tabac activo que pasarían a transitor para consumo no siu de tabaco serían un total de 120 personas y aquí al segundo sería problema relacionado con el consumo de tabaco que estarían en pasivo donde se pasarían a transitor consumo no siu del tabaco pero a pasivo que sería un total de 53. Això ahora os explicaré más una mica más de, de detalle a la derecha en la esta pantalla tendremos que podemos o cambiar a el, el nou diagnóstico si estem d'acord o mantenir al inicial son les dues bastanyes que tenim opció. I tant el podem fer tot junt als 120 pacients en aquesta part de dalt com individualment a la part inferior. Segons els diagnòstics, clarament es veu que es harán massivament eh? i depèn del tipus de diagnòstic que ens interessarà entrar a cada història clínica. També aquesta pantalla, com la resta, Aquí está la data de alta de aquel problema de salud. Aquel abandonà el 26 del 6 del 2009 y la última visita a aquest Problema de Salud sigut el 21 de agosto del 2015. Aquí en esta pantalla, eh, Aquel serían los problemas eh, de consumo de, consum de tabaco que están de manera activa. Como todos sabemos, ahora ha cambiado una Mica la codificación del exfumador vos para que una persona sigui exfumadora le haurem de dar alta del problema fumador y pasarlo a ya vos en aquest cas, caso pasarían los problemas relacionados que sería el exfumador de que estaba como activo, a, a pasivo estaría de acuerdo, cambiaría masivamente y los que ya ja estaban en pasivo, pues pasará al fumador que ya ja no está fumando que sería inactivo, als 53 pacientes. Y aquí en Saurian tret ya ja casi 180 tanta de cop. Una otra que es veu més clara sería la hernia de hiatus congénita. Se evolucionaría a una hernia diafragmática sin ningún de complicación. Entonces también estarían de acuerdo y cambiaría el diagnóstico la codificación a la nueva codificación. Pero eh, tenim problemas con alguna otra tipo de, de problema de salud. Como para ejemplo, agafo este, el tumor maligna de bronquipulmo, que está como activo ans passaria a un trastorno respiratori no especificat. Aquí tenemos un paciente que aquesta caldria entrar per veure qué passa amb aquest paciente, perquè si ho tenim codificat com, com tumor maligna i ens passaria a un trastorn respiratori inespecífic, doncs això sí que és important eh, la repercussió que pot tenir al passar a la meva salut o a la història clínica compartida. O sigui en aquest cas, hauria d'anar individualment ha de la història de pacient i y realment si és un tumor o no i ja vos faríem el canvi o, o mantindrà la codificació. Com he fin fins ara, doncs el exfumador, com veieu aquí, no había havia una codificació i és como tenir més codificat. Pero ara tots els exfumadors al el centre d'una data confumador amb la data aproximadament que va començar i passar-lo a inactivo I amb la codificació que tothom sap que és la EFA 17u I a més a més, podem donar una mica més d'informació. Podem eh, escollir la descripció clínica que volureem posar d'entrada de, en aquest tipus de diagnòstic que tenim en molts casos. En aquest cas podíem escollir el defumador, que es el que nos em donaria més, més informació. Y aquí podeu veure el comentari de no diagnòstic Evolució per un canvi de codificació. Bé, ahora estaría a un otro diagnóstico, sería un examen médico general y esté a la pestaña de Extinción. Aquest, aquest, si yo no hago nada, se extingiría automáticamente el 30 de juliol y eh, tendrían para actuar o pasar inactivo o resolver el problema o sin se, extinción. Yo he anat haciendo neteja, he anat resolendo todo lo que he i y en principio he quedat que es tres porque hay una serie de acullos eh, que no a todas las zonas, sino que ahora no está activo a la zona del maresma pero en principio está en vías de solucionarse. Que han dicho que té un plan de cura suber a pacient, este paciente, un plan de cura suber a qué este, y un plan de cura a Y a vos, claro, a la hora de o pasar pasivo o resolver, nos pues millor investigar si a este qué plan de curas se puede tancar y llavors vos ya nos pues, actuaremos a sobre del diagnóstico. Si queremos entrar a sobra, en aquel caso, una arritmia cardíaca, que a mes a mes no se especifica qué tipo de arritmia y no me es ningún paciente, me interesará saber exactamente qué tipo de arritmia. Y ver si realmente me interesa la extinción y que continúe a condicionar si problemas. Para poder entrar a la historia, pueden hacer doble clic aquí a la zona groga o entrar para el fonendo. Entonces, ya estamos dentro de la historia, esto, esto, esto es un, un paciente real, veurem que tiene la ritmia que no me especifica re pero veo ve, que hay un comentario que posa que es una CPFA paroxística estable. Si yo me quedo amb això, ya podría hacer el trámite de la página anterior. Si voy a investigar más, os he puesto una serie de diapositivas que utilitzar mm, utilizarlas Si utilitzeu el filtro de la ritmia que es clicar al costado de la ritmia a la F, y fent recerca totes me aparecerán todas mis apps que están asociadas a aquel problema de salud que se han clicado. això no yo no tengo yo para saber exactamente eh, el diagnóstico exacta. Y a tengo una otra opción que sería clicar al filtro como es un problema cardiológico nos podría escollir todas mis apps que ha escrit al meu cardiòleg al MEAP que tenía alguna alguna zona que ha a en Y si yo clico en la Crearía tots, que es el que surge par de afecta, escogería la especialidad en la cas cardiología, pero se puede hacer la resta de especialidades, surtiría y abandonaría em las MEAPS que ha escrito mi cardiólogo en general de este paciente. Veo que no hay ha y a vos pienso que probablemente a este paciente la controla a nivel hospitalario. Para una consulta a nivel hospitalario, mis zonas que en par capitativo, pacientes fins capitativo otras zonas han d'anar a la historia clínica compartida o la compartida de l'HICS. Y aquí entra ja ya em me quedaré tranquila porque veis que esta paciente una CEPAR-FA paroxística o sea auricular paroxística y como eh, voy a la historia en más de tal, donaría de alta que el problema de salud, eh, no no problema, como todos sabeu, el tendría aquí dalt y he de pulsar dentro la riña que está en específica la posaria dentro del problema de salud a C para ja vos, como todos sabéis, pot evolucionar el problema, eh, pusarnos a sobra del diagnóstico definitivo, amarrar tu libro toda de la derecha y com como evolucionar. Pasaríamos a la página de evolucionar, clicaríamos la ritmia, que es la que vuelve posar dentro de la C para marcats als evolucionats i últim sempre a gravar. Em grabar. Am quedaría la ritmia, am la data inicial de entrada la fibrilación auricular paroxística, que es tal como quedaría. Si no vuelve fer tot això porque claro, es una feinada, donde también podría, podria veure al comentario que ni había de entrada a específica, y pues creo la extinción. Eso ya ja depende una mica del temps que disponemos vosaltres. ¿eh? ¿Podría hacer de mes o de mains? Aquí sería una leyenda que también to, eh, a la pantalla para poder saber a esta zona que ya tenemos activa, ya saben cómo funciona, pero a zonas que en breve supongo que ya estarán activadas, clican al interrogant. pueden ver que la primera columna de Aquel problema de salud me indicará si tiene alguna IT Uberta, en aquel caso no. En la segunda columna, si tiene algún plan de su obert, en aquel este caso no, está a ver. la tercera columna, si tiene alguna nota oberta del dar remés, en aquel este caso sí. Y si tiene alguna orden de tractament en vigor, que tampoco es el caso. Si no un nos doncs pues, clic aquí a sota. En resum, sería que si el problema de salud tiene un plan, un plan de su obert, lo ideal sería pues, veure si aquel este ha de continuar obert o tancat y actuar según el caso. Si alasta huber, entonces trowra la extinción para que continúe a condiciones y problemas, y si es potanca, entonces de hacer como la resta, o treure la extinción, o pasar inactivo o resoldre. Y eso es un trabajo de equipo, es un trabajo que se de fe la uva conjunta, mecha e enfermera. Si el problema de salud ha estat visitado en el mes, remés, dons ni allí que calumillo ya ja voltreu a la extinció o alumillo, pues según el problema de salud que sigui, pod passar inactivo o puede resolverlo. Si el problema de salud té associada a una ordre de tractament oberta, doncs li treure la extinció fins que sigui, i si té una IT, pues partan al deixaré al problema de salud a condiciones i problemas, si més andaban ya ja lo anularé. Aquí tenim un altre cas que sería la retenció de urina. Doncs aquí, en aquel caso, té un pla de curas obert, habría de investigar o, si yo ya ja veis que está el pla de cura obert, puc a la extinción, mantendrá la retención de urina, si y problemas y cuando el paciente ya ja solucionar el problema. O si no, habría de tancar el pla de cures y ya se podría gestionar a masura que han entrado. en diagnóstico, esta pantalla, no es tan farragosa y cada vagada ni a més neteja. Ya veieu que, que cada vagada queda menos, eh, mains, es muy lenta, pero cada vagada quedan menos mains, problemas de salud. Aquí una otra, que sería una embolia y trombosis de una arteria no especificada, no saqué cas, tendría una nota oberta del al de dar remés, donc, podria podría treblar la extinción para que en a condiciones y problemas, no son no sásbori. Pasen ya a la que es una miqueta más lenta de fe y la que tiene más, más número de pacientes, que es la de suspita. Aquesta está ya la explicada la primera diapositiva, que serían, por ejemplo, las gonartrosis, que tendría un total de 8. Yo actuaré con Bingi o confirmar la suspita o pasar en activo o resuelen el problema o mantengan esta suspita. Eh, Voy a un altre problema de salud que es más fácil. Normalmente cuando tenemos aquest d'alta es porque usted tiene bastante segur. Sería una persona que vive sola. Tinc dos pacientes a la meva consulta que ho tienen en sospita. Si conozco al, los pacientes, eh, confirmaría el diagnóstico directamente y las haría los dos de cop. Eh? Si tenía cualquier duda, habría de entrar o, o consultar. Un otro problema, que también sería muy fácil de hacer, sería que em trobo un diagnóstico de causa de morbididad y desconegudes inespecíficas, o sea, sigui, no em diu res. urre. en vos en este caso, a més ha estat visitado en 2013, donde saqué directamente, el resoldría y se más de la historia. Un otro sería las cataratas Pues, em quedan tres pacientes amb el diagnóstico en sospita de catarata, eh, podría, o lo tal como está, dejarlo en suspita, que sería mantenir o podría investigar si estas cataratas han estado intervingudas o no. Depende si han estado intervingudas, resolvería o no el problema. Si encarate la catarata, eh, o sigui, confirmaría mal el diagnóstico, encara no está i y es mantendría condiciones y problemas. Aquesta están un per para decir que, encara que este tema que problema de salud, siempre a sota tenemos todos los pacientes y podemos mandar al que nos interese. Ahora estic al primer, ahora estoy al, al segundo, al que está en tercera posición y al que está en quarta posición. Y puc entrar independientemente de uno en uno, clicando a sobre o palfonendo La eosinofilia sería un otro problema de salud que el tengo en sospita. Només tinc un paciente y me interesa saber si esta eosinofilia es real o ya ja es pasada. vos entraría a la historia clínica. Veig que no está activos, clico a inactivos, veig que la tinc amb suspita y voy a investigar a eosinofilia. Si obru el la reanálisis, puc comprovar que los ser eosinofils en una miqueta, muy poca checada, o sea ni una mica de eosinofilia, pero voy a confirmar amb, amb analíticas de hospital ya sigue para el capitativo com per comparar las altas dos jocs, a ver si allá realmente puc confirmar que está eosinofilia. Entro a una de las analíticas de hospital y confirmo que esta es eosinofilia. Ya la podrían confirmar directamente desde esta etiqueta. En que la flecha está aquí, dalt, es para indicar la columna, la confirmaría directamente desde aquí. Así es como la, sería la situación ideal. Cada vagada que entre en diagnósticos mezclaré, tan surtirá que esta pantalla. Y sería bueno, la situación ideal que que que unos los mesos donde pues, arribaré. Només digo que al parque de fer aquest treball una mica farragós es porque tiene una repercusión, porque pasa la información que tenemos a la historia clínica del paciente, pasa directamente a la meva salud y a la historia clínica compartida. Y por eso es tan importante ver y decidir qué es lo que ha pasado y el que no. Muchas gracias.